Un joven fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de violencia de género en contra de Danisi Frías Genao, quien es su expareja sentimental. Mientras era conducido por el Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, aseguró que él es quien ha sido víctima de violencia y amenazado. Por parte de la actual pareja de Frías, Genao. Dale para la fiscalía que yo tengo que hablar yo tengo pero que no si se dio, mira, dime. Eso fue sucedió, mira. Eso fue en el coitalito de Santa Luisa. Oye, yo fui a representar esa orden contra Jonathan Montez, Jonathan Anthony, en el sector de Santa Luisa. Pero, pero, pero, pero, ¿Pero por qué? Porque, mira, me ha amenazado, ¿entiendes? Me ha costado un par de veces. ¿Entiendes? Entonces, ¿Cómo es el nombre tuyo, joven? Pichado y ahora me levantan. Una querella, falsa. Danés y si frías levanta una querella falsa, ¿Por donde yo no le he hecho nada a ella. ¿Entiendes? El problema mío es con Jonathan. ¿Quién es a tu mujer? ¿Eh? Ella no es mujer mía, la mujer de él. Mujer El problema es? mío es con él, que me amarró, me amenazó, me cortó, mira. ¿De, que, problema, ¿de qué te acusan? De a mí, me están acusando ahora mismo. Yo ni sé de qué me están acusando, porque en realidad yo no, yo no he pasado ni palabra con esa mujer. Ella era pareja tuya. Ya? Ella era pareja mía antes. ¿Entiendes? Que las pues, la autoridades están caminando así ahora. ¿Está bien?